¡Oh! <risa> oh no sé si parece, pero aquí ¡Hola! Estamos afuera del Gochok Skydome para el primer día del de Final Wings Tour de BTS Tengo mi banner acá ya ¡Y ahí atrás está la Nata! ¡Uh! ¡Estaba muy feliz porque por a ver Hace un frío culiado, pero frígido, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Mucho frío, mucho! Ahí atrás hay un tractor, no sé qué guay es, pero tiene la foto de V y está muy bonito ¿Cómo se siente Nata? Ahí abajo están las cositas para tomarse fotos con cada uno de los miembros, al igual que en Chile, pero las filas son un poco más largas. Bueno, aquí está el merchandising del The Final Wings Tour. Y podemos ver que la boina culia está agotada por la chucha, yo quería la boina. Es para el pico. Bueno, hay mucha gente. Día número 2, 2, 2, 2 Estamos haciendo la fila para tomarnos fotos con los cabros ahí Vamos a mostrar las fotitos Son parecidas las que hubieron en Chile O sea, el mismo sistema Pero con otras fotos nomás Y hoy día hace un poco menos de frío que ayer Hola estamos acá también con nuestros michiwas. Yo de Jonku la nata de Jimin Y se dan besos, besos, eso bueno, este es el sector donde se pueden tomar las fotos atrás Están las de todos los miembros Puta, El tío está cagando todas las fotos po weón Hay que esperar como 10 minutos, 15 minutos por cada foto, pero... <risa> pero vale la pena, guante tú, ¿cómo que vale la pena? ¿Qué es eso? como es eso? ¿Qué es Quiero que me acompañen a una misión porque me voy a robar a John Ay, ay, ¿cómo me lo llevo? No, no, no me lo puedo llevar, no me lo puedo llevar. No me lo puedo llevar. Me lo quería llevar. No entraría, no, pero bueno. <risa> Bueno, acá estamos en el Movistar Arena, está terminando el acasi. Vamos a hacer una 360 Este Esto ya está desocupadísimo. Ya, rápidamente, ¿cómo estuvo esa experiencia? Rápido, rápido. Mejor que ayer. Mejor que ayer. Y mañana va a ser mejor que hoy. やっぱ de metro y que a la cagada igual que el Pachuquín bueno. Mira, ¡Mira! ¡Qué calores Solamente que ahora tenemos que esperar a ver gente y recién vamos a poner en el metro después de esperar a toda esa gente que está ahí. Pero bueno, es lo que hay que hacer para venir a ver a Vitil, o son sea, las fuerzas que te Bueno hasta aquí llega este video. También les quiero contar que en el último día del The Wings Tour invité eh, Sarange después de que eh, John Cook terminó de hablar me respondió y dijo así como oh sarangué, como gracias también oh sarangué Este tour terminó de una manera muy muy muy bacana fue muy rico poder ser parte de este tour desde el comienzo desde el concierto en Chile hasta el final no tengo palabras para demostrar eh, la gratitud a todas las personas que me ayudaron en todo este proceso tengan por seguro de que como lo posible por dejar muy bien parado el nombre de Chile y de todas las fans de Latinoamérica obviamente y eso puede esperar que prontamente viene el siguiente concierto la siguiente gira de BTS Así que mmm, sin duda ahí también nos vamos a estar eh, Por mi parte también me despido eh, Les quiero agradecer también por haberse dado el tiempo de haber visto este video Suscríbanse, denle like Dejen en los comentarios también qué les pareció esta experiencia Porque a algunos les puede haber parecido bien, otros no tanto Pero la cosa es poder compartir entre todos esta experiencia Que al menos para mí y que yo sé que para muchas de ustedes Fue, fue muy genial porque es el cierre de un gran, gran año para BTS Y de esto todos todos son parte sí, eso. muchas gracias, bye, bye. Hola, estamos acá en la estación de Hackton Porque este banner fue el que hicieron las niñas de la página de Gin Chile Allá en Chile, para la redundancia Si no me equivoco, esta foto fue la que tomé yo en el fansign que fui Tomé harta foto allí Y yo recuerdo este momento porque Gin eh, me miró y le dije así como Espérate, espérate que te voy a tomar una foto Y le apunté con la cámara y le tomé foto y parece que salió esta foto Y quedó súper bonita y ahí está el logo de Gin Chile, así que muy genial esto.